muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y os traigo un acertijo Este acertijo lo he querido llamar Buscando a Nemo porque el objetivo es que juntando las pistas descubramos quién es el dueño del pececito Así que nada, empecemos La verdad es que me ha costado bastante montar todo esto porque lo he hecho con piezas de Photoshop, con las imágenes y uf, la he tenido que liar bastante y me ha costado dos días construir todo esto pero el caso es que he conseguido resolver el acertijo, poner las piezas en su sitio, porque ya veréis que esto lo vamos a intentar resolver como un puzzle. Y ahora os traigo el resultado, pero primero vamos a ver el acertijo. Pues en una comunidad de vecinos o sea, existen cinco casas. Las cinco casas tienen colores diferentes. La gente que vive dentro tiene nacionalidad completamente distinta. Beben una bebida diferente, ¿vale? Y hacen un deporte eh, distinto al vecino. Además, tiene una mascota de una especie que no tiene nada que ver con la del vecino de al lado. Así que vamos con las pistas. El británico vive en la casa roja. El sueco tiene un perro de mascota. El danés, tómate. La casa verde está a la izquierda de la blanca. El que habita la casa verde toma café. La persona que juega al baloncesto tiene un pájaro. El que habita la casa amarilla hace surf. ...el que habita en la casa del centro... ...toma leche... ...un noruego vive en la primera casa, la persona que hace parapente vive junto a la que tiene un gato, la persona que tiene un caballo vive junto a la que hace surf, el que juega al ajedrez bebe zumo, el alemán hace ciclismo, el noruego vive junto a la casa azul y el que hace parapente tiene un vecino que toma agua. Y con todas estas pistas lo que tenemos que averiguar es de quién es el pececito, ¿no? ¿Quién es el dueño del pececito? Vale, pero antes de resolverlo, eh, lo que quiero es que intentéis resolverlo vosotros en vuestra casa con estas pistas que, que tengo aquí y después pues veáis la solución a ver si lo habéis resuelto. Así que nada, os lo dejo aquí para que lo resolváis. ¿Ya lo habéis resuelto? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues vamos con la solución. Voy a escoger todas las pistas y ir juntándolas, montar piezas y luego pues montar el puzzle. Vamos a empezar a resolver este puzzle de aquí. Como veis, pues me he hecho aquí una cuadrícula muy chula para ir poniendo las imágenes. Vamos a empezar con esas pistas que nos dicen las posiciones fijas. Y una de ellas es que el noruego vive en la primera casa. Así que vamos a poner al noruego en la primera casita. ¿Qué más sabemos? Que al lado del noruego, en la pista 14, es su vecino es el de la Casa Azul. Y claro, como a la izquierda no hay más, más espacios, pues tiene que ser a la derecha. Así que ahí te la tenemos. ¿Qué más sabemos? El que habita en la casa del centro toma leche. Esa es la pista 8. Así que la leche pues ya la podemos poner en el centro. Luego, ¿qué más? Que la Casa Verde... Está a la izquierda de la blanca. Verde está a la izquierda de la blanca. Y además también sabemos que lo pone por aquí, que lo sé yo, que el que habita en la casa verde toma café. Así que, venga, vamos a ponerle un cafetito al de la casa verde. Que el británico vive en la casa roja. Esa es la primera pista. Vale, el británico puede ir o aquí, o aquí, o aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tenemos la casa verde y blanca y la casa verde y blanca puede ir, ¿vale? Si yo ahora mismo me cojo la casa verde y blanca, como vemos, esta no puede ir aquí, tampoco puede ir aquí, tampoco puede ir aquí. Así que la verde y blanca ya las tenemos situadas porque no puede ir en otro sitio. Así que vamos a quitarle el efecto de subrayado. He subrayado de diferentes colores las piezas que no sé todavía dónde van. Y cuando ya sepa su posición, le quitaré el efecto de subrayado. La roja no puede ir a la primera posición, así que tiene que ir en la tercera. Así que ya sabemos que el británico vive en su casa roja y está en el centro. Ya se va resolviendo, ya se va resolviendo. Y ya solo nos faltaría colocar la casa amarilla. Primera posición. ¿Sabemos algo más de la casa amarilla? A ver, vamos a ver, sabemos en la pista 7 que el que habita en la Casa Amarilla hace surf. Pues vamos a darle al surf. ¿Qué más sabemos? Hmm, a lo mejor, vale, aquí no sabemos nada más de la Casa Amarilla. Pero sabemos que la persona que tiene un caballo vive junto a la que hace surf. A la izquierda no hay más, no hay más casas. Así que vamos a poner al caballo. Perfecto, y vamos a quitarle ya el subrayado porque sabemos que va aquí. Bueno, esto ya se va rellenando, ya se va rellenando. Perfecto, como veis, nuestra cuadrícula ha pasado a un 4x4 porque las casas ya no nos interesan, ya que no podemos relacionarla con ninguna de estas pistas que hay aquí. Así que lo que podemos ir haciendo es eh, ver el resto de pistas y ya resolverlo como si fuera un puzzle hasta que encajen las piezas donde tienen que encajar. El sueco tiene un perro, danés tomate, el que juega a baloncesto tiene un pájaro. El que hace parapente tiene un vecino que tiene un gato y también tiene un vecino que toma agua. No tiene por qué ser el mismo vecino, así que bueno, por ahora vamos a ponerlo así. Y también sabemos que el que toma zumo juega al ajedrez. El alemán le gusta la bici, es ciclista. Vamos a ir poniendo las piezas, ¿no? Me Vamos a poner esta aquí, por ejemplo, vamos a poner primero los países, venga, el test con el T, vamos a ponerle al danés con el T y nos falta una banderita más la bandera sueca ¿ok? genial, pues a ver, más o menos la bandería, las banderitas estarían puestas hmm, quiero poner al del zumo ¿pero cómo puedo poner al del zumo? aquí no lo puedo poner bueno, o en realidad sí lo podría poner si moviera este aquí vamos a probar eso Vamos a coger al alemán ciclista, lo vamos a poner aquí. A este solo puedo ponerle o aquí a la derecha o aquí a la izquierda. O aquí, bueno, pues vamos a ponerle aquí al perro, no le puedo poner al suelo con el perro, le podría poner aquí. La bandera danesa con el T lo podría poner aquí. Esto parece que va cogiendo forma, vale, vale. Entonces el zumo se tiene que ir a otro sitio, pero el único sitio que tiene ahora mismo es este, ¿vale? Yo creo que así estaría, ya que el danés con el té no se puede poner en la primera posición porque está el noruego, en la tercera posición tampoco se podría poner porque está la leche y en la cuarta posición mmm, tampoco se podría poner porque está el café. A lo mejor pues se podría poner en la última posición. Pero si pusiéramos al danés con el té en la última posición tendríamos que mover el zumo con el ajedrez a la segunda posición ya que el resto están ocupadas por el surf, la leche y el café. Y si lo hiciéramos así el alemán estaría en la cuarta posición ya que no se puede poner en otro sitio. Y el sueco con el perro no tendría hueco. En la segunda posición tenemos al caballo y en la última posición pues tenemos al danés con el té. Por eso el danés con el té tiene que ir en la segunda posición. Perfecto, pues ya tenemos bastante colocado Simplemente nos quedan 5 por poner Vamos a ver al pajarito con el baloncesto La única sitio donde puede estar es aquí en la tercera fila Porque la primera no puede estar porque está el de surf Está el, el, el noruego que hace surf Así que ahí se queda, ya lo tenemos puesto Nos queda el del parapente y este de aquí eh, ¿Qué pasa? Que el de parapente no puede ir aquí entonces tiene que ir aquí y hemos dicho que el parapente tiene un vecino que toma agua y tiene un vecino que tiene un gato. Eh, pues venga, vamos a ponerlo en su sitio porque, claro, a ver, si yo lo pongo aquí, ¿vale? No hemos dicho que el gato sea el vecino de la derecha ni, ni siquiera el de la izquierda, sino que, tiene, que el de parapente tiene un vecino que tiene un gato. Así que si ponemos el gato a la izquierda, la cosa nos cuadraría. Así que vamos a ponerlo a la izquierda. Y bueno, ya estaría resuelto, porque el único animal que nos queda es el pececito Anemo, ¿vale? Y lo vamos a poner en su sitio. No sé si lo habéis visto, pero la nariz se la ha puesto como si fuera un payaso, porque en realidad es un pez payaso. Así que ya lo tendríamos lo tendríamos resuelto. Ya sabemos que el alemán ciclista que toma café y vive en la casa verde es el dueño del pececito pues nada, espero que os haya gustado esta resolución porque al fin y al cabo simplemente ir uniendo piezas y ir rellenando. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión poderlo explicarlo porque hasta que he podido montar todo este tinglado pues me ha costado un par de días. Pero ya está hecho, está explicado, yo creo que queda bastante claro y la mejor forma de hacerlo es resolverlo como si fuera un rompecabezas porque no me imagino esto. A papel, la verdad. Seguro que alguno es capaz de resolverlo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.